Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto, nuevamente, aquí estamos. Hoy día, sin duda, es un día muy especial para muchos de nosotros. Eh, tenemos algunas cosas que hemos logrado, hemos alcanzado, y sin duda muchas de las cosas que hemos alcanzado ha sido parte de nuestra satisfacción de cada día. Quizás algunos no han logrado algunas cosas y tal vez eso los trae frustración. Pues hoy, nuevamente aquí, Boris Darmon, para servirles. Vamos a conversar un poco. Acerca de dos temas importantes. Pero antes tengo que decirte que tú puedes vernos todos los días en Facebook Live. Directamente Busca Boris Darmont. Y allí aparecemos todos los días a las 7 de la noche con nuestro programa de Visión de Futuro. Y por supuesto este mes estamos desarrollando el concepto de autoliderazgo. Y también puedes tú vernos todos los días si te inscribes o suscribes en YouTube en Boris Darmont Canal. Allí aparecemos todos los días. 15 minutos después subimos nuestro video y ustedes lo pueden compartir con las personas que así lo deseen. Como les dijimos, hoy vamos a hablar un poco acerca de un principio que es vital. Y este principio que es vital es la fortaleza innata del ser humano, la personalización. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú eres diferente a los demás? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú haces las cosas de manera diferente a lo que los demás lo hacen? ¿Tú te has puesto a pensar por qué tú piensas diferente a los demás? ¿Por qué eres una persona totalmente quizás opuesta o estando al lado quizás un familiar, un hermano o hermana, no son iguales? Por un principio llamado la, el principio de personalización o particularización. La singularidad del ser humano lo hace diferente a todos a otros. Nadie puede ser igual a ti. Nada de lo que hay en ti es igual a otro. Por esa razón es sumamente importante que tomemos en cuenta que la, la particularidad, la singularidad, la personalización de nuestro ser tiene mucho que ver con la valoración que tenemos de este ser. Muchas personas piensan de que son iguales a los otros, que se parecen a los otros. Y tanto hablan de eso, que muchos de ellos logran concebir la falsa o el falso sentido de creer que las personas podemos ser iguales. Y lastimosamente, no podemos ser iguales. No podemos ser iguales de ninguna manera, porque no somos particularmente eh, iguales a nadie. No tenemos nada que nosotros eh, poseamos, de que pueda asemejarse a otra persona, a otro ser. Y esto nos da a nosotros no solamente un sentido de responsabilidad, sino también de privilegio. ¿Por qué? Porque al, al tener un privilegio de ser particularmente diferentes a los demás, eh, nos hace ver de que tenemos nosotros eh, algo que es solamente nuestro que solamente podemos valorar nosotros, que está en nosotros, del cual debemos ser conscientes para poder echar mano de él, como una virtud, como un valor, como una, eh, diríamos, una habilidad que solamente es nuestra y que nosotros solamente la podemos tomar en cuenta porque nosotros solamente la conocemos de manera total o podemos conocerla de manera total y plena. Solo que no nos dedicamos a eso. Muchas veces no pensamos en quiénes somos, qué tenemos, cuál es nuestra propia particularidad. Hace un tiempo estuvo aquí mi mamá, viviendo con nosotros, y ella en la hora de la comida siempre nos contaba algunas experiencias propiamente de su relación conmigo, como su hijo, uno de los menores de la casa. Su actitud conmigo, ella menciona, era totalmente diferente a la que tenía con, sus, con mis hermanas, con sus otros hijos. ¿Por qué razón? Incluso había muchachos, familiares, amigos que vivían con nosotros y aún así era un trato distinto conmigo, no porque era su hijo, no de privilegio en el sentido de que me daba todo lo que yo pedía, sino que el tratamiento era totalmente diferente porque yo era diferente, tú eres diferente, el otro que está al lado es diferente. La misma madre da luz a, a dos niños mellizos, dos niños gemelos y son diferentes. Entonces, la particularidad es un valor inalienable, propio, único, del ser humano, al cual nosotros tenemos que darle el sentido correcto. Y decíamos que es un privilegio porque es solo nuestro, es particularmente nuestro, no hay otro como, como el, lo que nosotros somos. Eso es un privilegio, somos únicos. Por tanto, ser únicos también nos da un sentido de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que hacemos no podemos echarle la culpa a los demás. Si hacemos bien o hacemos mal. Ya sea para bien, para éxito, tenemos que valorar el concepto de éxito bajo nuestra particularidad. Si un pensamiento tuyo logró calar en la mente de otro, es el pensamiento tuyo, no es el pensamiento de otro. Ah, no, pero alguien también lo dijo. Lo dijo, pero tú lo adoptaste de una manera distinta, con una visión propia. Ahora, si tú planteas una idea y ese, ese planteamiento es tuyo, también trae consigo, además de dar, darte el privilegio de tener esa idea, también te da la responsabilidad de que ese concepto tú lo puedas sostener. Si es equivocado, tienes que saber que está equivocado y sin duda, tal vez reconocer que te equivocaste. Si es correcto, entonces aceptar de que es correcto y por tanto mantenerlo y fundamentarlo como parte de tus creencias, de tus convicciones. El ser humano tiene ese, ese, ese sentido de vida dentro del concepto de particular, particularidad. ¿Por qué? Porque así somos, solamente que no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta. No puedes compararte con nadie, no porque los demás sean menos que tú, no existe uno más o menos que tú. La comparación de que yo soy mejor que tú es una comparación estúpida, eh, obscena en cierta medida, porque tú estás tratando de igualarte o igualar a los demás a ti, o tú te igualas a los demás, y eso es imposible. No hay competición entre dos personas para definir quién es mejor que el otro, sea la disciplina que sea, pero cada uno hace su propio esfuerzo, cada uno hace su propia idea o plantea su propia idea, cada uno es particularmente diferente y eso nos hace personas responsables y privilegiadas al mismo tiempo de lo que nosotros hacemos, decimos o lo que queremos para el futuro. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio saber que somos personas diferentes los unos de los otros. Y aquí viene otro concepto que es valiosísimo. Si somos diferentes, si somos particularmente distintos a los demás, ¿qué valor tienen los demás que no tenemos nosotros? ¿O qué valor tenemos nosotros que no podemos darle a los demás? Eh, un niño trae una nota de nueve y normalmente nosotros le calificamos como una persona que no tiene la capacidad de poder desarrollarse, pues, intelectualmente, ¿no? Y estemos equivocados, pues. Muchas personas toman decisiones para abandonar un proyecto por el simple hecho de pensar de que en el otro lado van a encontrar algo igual o mejor. Y lo mejor o lo igual no necesariamente es pues un concepto concreto. Es un concepto muy, muy subjetivo, basado en interpretaciones propias, que si bien es cierto son propias, pueden estar equivocadas. Entonces es muy importante tomar en cuenta que nuestra particularidad debe llevarnos a pensar de que este privilegio y al mismo tiempo esta responsabilidad que tenemos debe ayudarnos a poder desarrollar cosas a conciencia. Y aquí viene el concepto importante que tenemos que tomar en cuenta, es que nuestra particularidad nos debe llevar a un acto de conciencia tal que cada cosa que hagamos tenga un porqué, un para qué, un sentido, un propósito, una meta. Y cuando alcanzamos algún logro, Sepamos que es fruto de nuestro esfuerzo. Sin duda hay condicionamientos externos que pueden jugar a favor o en contra, pero esto es único porque es parte de nuestra personalidad o de la particularidad de la cual nosotros estamos compuestos. Otra cosa importantísima que debemos tomar en cuenta es el concepto de autoestima. Todos tenemos un potencial. Y debemos ser conscientes de nuestras habilidades y los recursos que podemos, con los que podemos contar. Pero muchos de nosotros sabemos que tenemos, pero no lo tomamos como recurso útil. A veces hasta nos creemos de lo que decimos tener, pero no es útil para nosotros. O sea como apariencia, como forma de nuestra personalidad, nos da privilegios, nos hace sentir satisfechos, nos sentimos hasta, de alguna manera, honrados, ¿verdad? De saber que tenemos esta u otra habilidad. Pero el saberlo como, como tal, si no es útil, si no lo utilizamos, si no lo usamos para nuestro bien o para el bien de los demás, nuestro concepto de autoestima estará simplemente cimentado en un concepto teórico. La autoestima debe ser algo práctico debe ayudar, debe ser una herramienta para valorar lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Pero no solamente nosotros, de nosotros mismos, sino también de los demás. Porque si tú tienes autoestima, si tienes valor de ti mismo, significa que también debes tener valor de los demás. Debes saber reconocer a los demás en sus habilidades, en sus recursos, y ayudar a los demás a ser conscientes de esas habilidades para que puedan ser útiles a sí mismos y a su entorno. A mí me encanta cuando me invitan a dar una charla sobre autoestima, porque trabajo muchísimo el concepto de la introspección. Cuando hablamos de introspección, es el acto de abrir nuestra mente conscientemente a nosotros sin velos, sin telones, sin excusas. Hay muchas personas que les da miedo mirarse por dentro, porque se dan cuenta lo terrible que son o lo bueno que son. Cuando se dan cuenta que lo bueno que son, o que son muy buenos. Tienen miedo de decir qué tan buenos son. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente criticando, diciendo, ¡Ah, ya tú te, te crees! ¿Cómo puedes decir eso de ti mismo? Deja que los demás lo digan. Sabe que los demás no van a reconocer tus aptitudes. Ellos están buscando destruir la imagen que tú tienes para que ellos puedan sobresalir. En esta lucha de poderes, muchísima gente se pasa los años hablando mal de ti o no hablando de ti para que no aparezcas. No hablando de tus habilidades porque no quieren ellos que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque tienen un problema de autoestima, justamente. Porque creen que si te muestran a ti más que a ellos, ellos dejan de ser. En un bosque crecen árboles y todo tipo de árboles. Y ninguno de ellos anda diciendo, oye, yo no voy a crecer aquí porque si no... Este, tú me vas a ganar, tú eres un árbol más grueso yo soy más delgado, ¿Qué van a pensar que yo no sirvo para hacer madera y, y, y entonces mejor no estoy aquí esta alegoría no hace otra cosa más que mostrarnos que todos somos parte del bosque, cada uno con su particularidad lo que pasa es que algunas personas estamos pensando que los demás queremos pisotear a los otros y eso es un problema de autoestima de la persona que cree que está siendo pisoteada cree que su actitud negativa, este, limitante, criticante, y, y por supuesto, aparentemente, así soy yo, lo único que hace simplemente es demostrar su falta de autoestima. La autoestima tiene un concepto muy importante, es reconocer tus habilidades, reconocer lo que tú tienes, aunque los demás no lo vean, aunque los demás no lo digan, aunque los demás no lo crean, no importa. La autoestima está basada en el concepto que tú tienes de ti mismo y ese concepto que tú tienes de ti mismo debe estar basado en tu particularidad. Dios te hizo a ti una persona particularmente diferente a los demás. No mejor ni peor porque no hay comparativos. No existen comparativos entre un ser y otro. No pueden existir porque no hay igualdad entre uno y otro. No existe. Ya el hecho de ser particulares nos hace diferentes. El hecho de ser diferentes no podemos decir que uno es mejor que el otro. Todos somos lo que somos. Simplemente. No hay mejor ni peor. Ese concepto desarrolla el concepto de autoestima. El valor que tienes de ti mismo. El valor que tienes o el concepto valórico que tienes de tus, de tus habilidades, de tus, de tus recursos, de aquellas cosas que sabes muy bien que Dios te ha dotado y que tú has desarrollado poco a poco. Eh si hablamos un poco de estos dos conceptos de particularidad y de autoestima, ¿cómo se aplicaría eso a la religiosidad? El gran problema del ser humano está justamente en que quiere someter al otro para cumplir ciertos parámetros de espiritualidad. Un día Jesús se encontró con una mujer que había tenido cinco maridos, era de Samaria. y Cuando la mujer le pregunta, ¿dónde vamos a adorar? si es que somos hijos de Dios en Jerusalén o en otro lugar. Y aunque ella era, estaba prohibida por la cultura y las peleas que había entre los samaritanos y los judíos, ella no podía ir a Jerusalén. Pero ella quería, creía en la salvación. Entonces quería ser salva. Y le pregunta al, al, al, al hombre este judío que estaba sentado junto al pozo, que era Jesús, por supuesto, tú dime, a ver, ¿de dónde viene la salvación? ¿De Jerusalén o de otro lugar? Y tan maravillosa es la promesa de Dios a la gente, que particularmente somos diferentes, que Jesús traslada la salvación del templo de Jerusalén a su experiencia personal, a ese pozo. y le dice, si supieras quién, quién, te, quién te está pidiendo agua, le pedirías el agua de vida y te la daría, y nunca más tendría sed. O sea, la satisfacción de la vida espiritual de esa, de esa persona, esa mujer con cinco maridos que había tenido, que no era una mujer correcta, ahora alcanzaba la salvación. ¿Por qué? Porque creía en el Salvador que había venido hasta el pozo, ya no estaba en el templo, porque la particularidad que nosotros tenemos nos hace que Dios nos atienda de manera particular a cada uno de nosotros. Tú no puedes exigirle a todas las personas que se arrodillen y cuando oren, que oren igual, que piensen igual, que crean igual. No se puede. Porque el, con, el concepto de particularidad, de individualidad, es único en nosotros. Nadie puede concebir a Dios de la misma manera. Podemos creer en las mismas creencias, podemos tener los mismos estatutos, pero no necesariamente podemos relacionarnos con Dios de la misma manera. Por eso la particularidad nos eleva a la condición de semejanza de Dios, porque somos únicos y al mismo tiempo tenemos el privilegio de valorar eso único que somos, como verdaderos, verdaderas criaturas de nuestro Dios creador. A veces cuando yo veo que alguien quiere hacerme igual a otra, persona, me revelo, pues, me revelo porque justamente no, no me siento igual a nadie y no porque soy mejor. Por supuesto que no soy mejor, no porque soy peor. Por supuesto que no soy peor. Yo no existo para ser mejor o peor que nadie. Yo no existo para tener la razón. No existo para ser una persona más inteligente que otro o menos inteligente que otro. Simplemente soy. Eres tú. Aprende el principio de autoestima. Ser es mejor que todo. ¿Quién es ese todo? Tú. ¿Que todos? No. Los demás no son comparables contigo. Ni ellos son comparables, ni tú eres comparable con los demás. Por tanto, no hay existencia de, de competición en quién es mejor, quién es peor. No existe. Somos. Ese es el principio que Dios nos ha dado. Y tenemos que aprender a respetar eso. Y aquí viene el principio de respeto y autoconvivencia con los demás. ¿Por qué? Porque siendo que todos somos, que nadie es mejor ni peor que el otro, ¿por qué estamos entonces desesperados por querer dar, darnos la razón o querer someter a los demás? A nuestra forma de pensar, porque tenemos un problema de autoestima, porque no sabemos que la particularidad no se compite, que la particularidad no tiene nada que ver con lo que los demás son o lo que tú eres, simplemente tiene que ver contigo mismo o con él mismo o con el otro mismo, con cada uno en forma particular. Cuando hablamos de la salvación, Dios dice que la salvación es personal. ¿Por qué? Porque personalmente no hay comparación con otro. Entonces, por eso nos dio libre albedrío, porque cada uno tiene su libertad para poder elegir o no elegir. Y si él quiere elegir, déjalo. Si quiere no elegir, déjalo. No tienes por qué someter a la otra persona. Ese acto de sometimiento tiene que ver con una falta de autoestima grandemente. Ustedes conocen muy bien el gran problema por ejemplo, que tenía Hitler, ¿no? Uno de los más grandes dictadores en el mundo. Un hombre que tenía problemas de autoestima tan grande, tenía miedo hasta de salir a la calle. O sea, ese es el gran problema del ser humano. Quiere compararse con los demás, quiere someter a los demás, no entendiendo que somos particularmente diferentes, que no hay comparación entre uno y otro, y que tenemos que aprender a valorar, porque eso es parte de nuestra autoestima que Dios nos ha dado. Gracias a Dios, porque somos diferentes. Gracias a Dios, porque este mundo se exalta, se honra la diferencia. Aquel que quiera honrar la igualdad se equivoca, porque la igualdad no existe. Igualdad ante la ley, sí. ¿Tenemos derechos ante la ley? Sí. Pero cada uno recibe de la ley lo que corresponde, porque cada uno particularmente se relaciona con la ley. Y eso es una cosa que podríamos desarrollar un tema más adelante. Ojalá que un día podamos tener la oportunidad. De todos modos, esta noche hubiéramos querido ampliarnos un poco más, pero no tenemos mucho tiempo. Esperamos mañana terminar con los dos últimos temas de autoliderazgo y continuar con otro tema desarrollando este este próximo mes. Esperamos que Dios haya estado contigo durante todas estas noches y por supuesto bendiciéndote, bendiciendo a tu familia, a tu trabajo, y vamos a hacer una oración para que él te acompañe esta noche también. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, siempre te agradecemos porque nos da salud, fuerza ánimo para seguir adelante. A pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de los grandes problemas que están a nuestro alrededor, tú nos has dado tu bendición, la seguridad de tu compañía y sobre todo la luz para poder entender los mensajes que tienes para nuestra vida y poder vivir una vida con propósito. Ayuda a mis amigos a comprender el concepto de particularidad y a ser responsables y también de recibir los privilegios que esta particularidad nos da. Ayúdanos a valorarnos como tal. ¿Por qué? Porque somos hijos tuyos. Tú nos has enseñado a ser lo que somos gracias a tu mano cuidadora, protectora a través del tiempo. Enséñanos a contar nuestros días, como dice tu palabra, para traer al corazón sabiduría. Perdona nuestras faltas, bendícenos con tu espíritu, llena nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Una vez más agradecidos a Dios porque podemos compartir estos momentos 15, 20 minutos cada día de reflexión, ayudándonos mutuamente. Yo también aprendo aquí cada día cuando expreso lo que expreso. Ojalá pueda, pueda haber sido una gran ayuda para ti esta noche. Si te gustó, compártelo con los demás. No olvides que salimos en vivo en Facebook Live. Nos buscas como Boris Darmon y ahí estamos. Asimismo, también salimos en Boris Darmon Canal en YouTube. Suscríbete y comparte con los demás este mensaje si te gustó. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches. Boris Almon para ser libres.